Aquí You a was walking around with a fucking nice shiny fucking dress on with a fucking crown on her head when she was taking slaves. To freedom. <laughs> right, oh. de todo, ¿vale? Porque las mamizongas Alcohol. Queens don't always talk and look nice and polished. Qué bonito es mi mundo, eh? Este es mi mundo. Aquí nacido yo, rodeada de luces, de música, de algodón de azúcar. Mira, oh, mira, mira, ah, una donpa. ¿Qué le talking about what the fuck I look like I just put out the best album of the fucking year. Suck my dick. There you go. Now you're talking my language. Yeah. Fuck you me. Fuck you me. Pasiva. <laughs> Acabo de descubrir el término tomboy pasiva. <laughs> <laughs> <laughs> me encanta. Me encanta. Quiero convertirme en una tomboy. Boy, Bua, chaval Siri. La pierde tío, lo tengo ya asimilado primo ya, es que yo vamos no me vuelvo a enamorar en mi, mi entera vida no me vuelvo a pillar por nadie primo, que lo vuelvo a pasar más mal tío en mi vida es como un dolor tío, más grave que un puño qué, qué? Número 11, la puta, ¿vale? Porque.